Hueva hueva hueva hueva hueva rico hueva hueva rico hueva Y las montañas flotantes que hueva entre hueva su lado los gigantes sentados en la colina. Eso este que en el fondo emergen Gigantes, de los sus mundos bajo la niebla excavan Bajo mismos bien profundos ahí esos montes están I'm just a